de ligar entre los gitanos más o menos eh, pues yo qué sé cuando se gustan o se miran y empiezan a ir el primer contacto o es sea, el ronío no el día <ríe> que no me, me pongo hoy mira este o este es que este es más alto pero las uñas me pones ¿no? a pato no esa es mi amiga no decía los domingos para nosotros es algo especial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 ¿Dónde está vos? ¿Por qué te dado tanto este? <risa> ¿Dónde vas con un traje de viejo, No sé, me ha dado el venazo. Déjalo allí en habitación. Se está arrugado? Se me ha ¿no está tu madre? Sí, estaba por ahí. Pues luego a ver si me lo plancha. Ah, no, pero pues lo planche. ¿Dónde lo dejo? De ¿Tú qué te vas a poner? Lo mismo, un traje también. Escúchame, ¿qué vamos a hacer entonces? Nos bañamos aquí, ¿no?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 Y en esos seis meses, ya se vuelve para con ella, pues es buena o es mala claro, o, sí, o sea... O sea que eso... Eso la llevo. Yo se lo digo a mi padre, hablo con un primo mío o lo que sea, un familiar mío, que hable con mi padre. O si a me da un poco de corte, que claro. se lo digo a mi padre. Y mi padre, si me la has visto bueno y ve que sí, que está bien, pues va donde el padre de la niña se lo dice. Si se entera a su padre, no la podemos comer. puedes decir ahora que se pida con mi hija. Claro. Contestación, yo le contestaría hasta tela. Claro, tela que no salga a tu hija. Claro, quítala el móvil y el rollo. Y el rollo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 Y a cenar y a estar con los amigos. Ahora que dar una vuelta, a ver la chica que ronear, que estar ahí. Hombre, Hombre el coche ayuda. El coche ayuda, ayuda. pero... Nos en vale. encanta grabar, estar juntos, reírnos. La noche sí que nos damos alguna vueltecilla, a no ver si sabemos alguna. Pero bueno, antes era tú te pides con ese y, y tú con ese. Y tú con esa, pues porque sois familia o tal y os sois conocidos o... Ahora no, ahora ya no. Tira cada uno de las cosas. Ahora ya coge. ¡Ey! ¡Vamos ya, hombre! ¿Has trabajado con los chavales? Venga. A ver esto, que es el baúl de Karina. Mira, me pegan estos. Pues al final me voy a poner esto. Este vaque, esta camisa con este vaquero, porque el otro es muy de verano y ahora se ha levantado un poquito de frío. A veces vamos un poco frescas. <risa> Pero bueno, solo a veces. Que luego te casas y luego el marido no te deja ni enseñar la tripa, ni ponerte vestido. Entonces hay que aprovechar mientras eres moza. ¿Cómo has tardado tanto? No, porque me tarda de un poco por arreglar mis ojos. Si poco... ¿Sí? Me voy a cambiar ya y os tenéis que salir ahora que me voy a vestir, ¿vale? ¿Vale? ¿vale? Oye, esto está grabando, ¿no? Hola. A ver, mamá, a ver, esto está bien. ¿Dónde está mi peine? Eh, yo no sé, me voy a poner aquí en el quillo, ¿no?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 pero aquí no, si pues están grabando... Sí, pero aquí jamás bonito, ¿no? ¿Se ve esto? No. Niña, saca el morro. <risa> <risa> A ver clásico clásicos los pedíos chicas. A ver los clásicos los pedidos. Canta, <risa> Armedia! A nosotros sea, nos encantan las piedras. Mira, tenemos piedras por todos los lados. Esto lo ha hecho mi madre. La, La tele madre, también. Los centros. los centros también los hace mi madre. Las eh, sillas. sillas, los árboles, las sillas las ha tapizado ella. Ajá. Lo de los focos... Pues es que hay piedras por todos los lados. Ahora, la Mira, la tele igual, de telas es Baroski. Todo. Y es mueble. Ay, ah, este cuadro también lo ha he hecho mi madre. A quién le cantaría yo? A quién le cantaría yo? Que yo le canto ya las cuatro. Me encanta de con ¡Ay! Pues ya está, nos vamos ahora ya a cenar que nos llevan mis padres, ¿vale? Venga.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 Todo el a cuando va a hacer visitas y eso. Claro que no. Palabar a Dios, ¿no? Sí, las sí, para... ah, Los complementos que llevo para rodear pues el reloj. Ah, guapo, mi reloj, 10.000 euros. <risa> Barovski. La pulsera Versace. También Maroski, Todo Maroski. Y nada, los pendientes y el collar. A ver, de bolgari, pero lo otro verás. Bisutería. Del mercadillo. Vamos a hacer hoy, Pichu. Vamos a hacer hoy, mano. Vamos a hacer hoy. Deroneo, ¿verdad? de. Pero del De Deroneo de, de... De de malo. <risa> Deroneo de malo. Vamos para arriba. Venga, nos van a matar, chavales. Eh? Está bien, ¿no? Chavales. Pasa? ¿Qué pasa? pasa? Domingos, los que no son domingos, casa? estamos siempre juntos. Lo que nos casa? ves, donde nos ves, siempre estamos juntos. Somos un grupo. ¿Somos un grupo muy unido? Muy, muy unido. Un, y pues nos juntamos casi todos los días. Los días que podemos. Pero los domingos. Después de trabajar y de comer, pues quedamos aquí y antes de que salgan los chicos a ronear a buscarse una vivitas. Pues intento <risa> por lo menos, intento por lo menos. Ya, ya, ya, ya. De movernos vestir, en la forma de empezar, costumbres y tradiciones. que no las me como maldiciones, ya te hablo. Como un gitano de razones, no seas un rastero de esos primos que yo no quiero ni verlo. ni pensar que sea alguno de los <muchas> nuestros, ya sabes. y como dice en el día ser, un gitano de los buenos, bueno. Esto va directamente para hablar de lo que es un poquito el ronero, ¿no? que llegan ¿Ah? a la party, no les corten duro, mi esa cosa que tiene el cuerpecito, son las dos de bendito, y las <muchas> gitanas <muchas> que son más bonitas. Voy al centro, nunca falla, todo el roneo está en la muralla. Todo lo manejo, para la pulona, quien te lleva se la salsa la lona, ella no sabe cómo siempre la campeona no te nunca venga lo que puede acabar. Me dejas escuchar un poco de colonia. Pero cuál es, cuál es, pero qué colonia hay. A ver, venga, No yo te hago. Es un danno. Yo me suelo usar así, eh. Madre mía. Es que somos mozas, menos tres.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 Ay lo que me cuesta la cara ¡Ay! Gracias, gracias, hombre. ¿Sí? La verdad que soy un, un, un, Dale, un padre. Cogerle, como así. Vamos con la tontería de se vamos a echar colores. nos vamos Tenemos que se llene hoy, ¿no? A ver si veo a mi niña hoy. Me tiene loco, me enamora. estás enamorado? Sí. Es a la gitana más guapa de Madrid que está ahí. El que quiera verlo, Albit. A ver, a ver, esto vaya. Son, ¿cómo decirte yo? Chanel número 5. Un channel, es un channel. Roger Pulamber. No, Rollo Pulamber, no, déjate de rollo Pulamber. Esa ni la azul. Me gusta más ni. Esa ni la azul. Yo te pego a la pared. No <ríe> sabes siento <lila>, mal hombre el foco. Nadie tiene que mirar lo que hacemos. Y como nos movemos, gente guaca Y nos vamos jugar cuando te pienses. Pues sí, la verdad es que no lo gozamos, primito. Son las 10 de la noche.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 En euskadi es finalista en un concurso de modelos sí, la también de daba y caballero de euskadi de, de belleza este es el duke de aquí <ríe>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 Parece de la India. Es la que hemos visto ahora. Traslado. Este es mi tío, el experto. Yo sé que nos tiene controladas a todas. Pero no deja ronear, pero con moderación en orden. Si no, nos corta el pelo. No, no, pues díganos, que El pollo no le corto. Le di un poquito en el morro y ya está. niñas. no,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 Pues ahora van a venir los familiares de mi novio.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 Sí, sí. Recibelo Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. permiso. Lo tienen. ¿Qué tal? ¿Qué tal?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 Yo como gitano y delante de todos los presentes, sí, sí, sí. pues es para mí un honor que vengan ustedes a mi casa. Sí, sí, sí. Me he enterado que son muy buena gente y para mí eso es un privilegio. Bien. Igual que y no. también somos hijos de Dios, muy importante. Igual, muy importante. Y yo pues, no solo le doy mi hija, sino que le doy mi casa, le doy mi corazón, mis bueno, rodillas, mi biblia y toda en mi no, persona. Muchas gracias. De verdad. Quisiéramos escuchar de los labios de la niña. Sí, señor, lo que ella Pero piense, que A ver qué no. dices? Eh. ¡Da, Maris, hija! es la única que tengo? Ah, sí, ellos han venido a pedirme a mí por pues, tu mano. Yo les he dicho que sí, que con mil amores se la doy a ellos. Pero no falta que salga de tus labios. Tensiones. Si tú dices que sí, mira recibes a esta familia y a José por tu novio. tú quieras? No, claro. No, no. Hola, ¿Qué? Hola, ¿Qué? Hola ¿Qué? Muy bien, Muy bien, bien. Muy bien. ¿Qué? Pues entonces, ¿qué está hecho? Le voy a dar un beso. <risa> ese es... Oh. Este es, este es mi hermano. Y este es el abuelo de José. Sí, no sé. Y allí está el otro abuelo. No, no, no Mira el otro abuelo! También quiero llamar al niño, Nombre no, no que venga aquí. De Eso es. ¡José! Vamos, que te están llamando los gitanos, que subas para arriba. ¡Adiós! Con mi caja, te muevo el niño y yo se con mi cara. Y bueno, Dios, pues nerviosa.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 Es lo más importante y nos hemos unido como una familia. Y pues bueno, y ahora, pues de aquí para adelante, pues todos esperemos que salga mucho mejor todo el día. con la ayuda de Dios. Si a usted le parece bien, sí. de, vamos a ir a tomar un refrigerio. No hemos ido a un bar ni nada, no hay un sitio donde los niños celebren los cumpleaños. Venga, Luis. Intentarlo, de verdad. vamos a Sí, señor. así para... entre familia y Después nos vamos a comer unos pastelitos. Con las mismas nos vamos para casa. Aquí, todo bien en familia y a gustito. Me casé con tres años con tres. Y tengo diez. Y los diez el mismo pan. Bueno, aunque son 52 años los que tengo que y con el mismo pan. ¿Por qué? Porque mi casa se enamoraba y tú enamorabas, ¿no? Por eso, la gitarra es muy raro de que vuelvan a... ...a contraer matrimonios... Yo voy a presentar a un, a un miembro patriarca de mi familia. Mi tío Manuel, mi tío mayor. La cita, la que la cita, la curiosa, a primera, a honrar, ¿Eh? no la toca un poco. Ya lo tienes que la suena la tiene que enseñar a guisar hacer de comer a su marido y respetarlo y lavarle. Que hoy tiene dos planchas no como antiguamente, echarle su ropita, que el que trabaja está pillando, y cosa bien hecha Y así la tendremos a la vista y la quedaremos.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 La honra de una hija eh, es muy bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ir pasa? dar una vuelta? Pregunta. Estaba preguntando por ¿Qué el Papa pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Y sí, Saray es la, la hermana más pequeñita que tenemos. Es una chica. Es una chica. Hemos pedido un bonito, una fiesta ah, muy bonita. Se pues la llevó el chico. Se escapó con ella y, y no pudimos hacer boda. Son un feo que te hace la familia entera, ¿no? Claro, pues porque no saca su honra, ¿no? No saca, nos saca la honra. No nos ha respetado, ¿no? Aquí estamos, hijo. Séntate. ¿Qué haces? Aquí estamos. ¿Y la mamá? La mamá está ahí en la cocina. Bueno, voy a verla. Hola aquí estamos, haciendo un poquito café. ¿Qué haces? No, aquí a visitaros para ver qué hacéis. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y qué tal tu se Pues Muy bien. ¿Qué tratan bien? ¿Las sí. comidas que hacen eso te gusta? Sí, son muy buenos y todo. Pues nada, aquí estamos mal, yo estoy mal porque como te ha sido y de la noche a la mañana estás jovencita y ya has hecho lo que has hecho, como tú comprenderás, estamos muy mal y muy tristes.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 Como yo tengo nietos y nietos y tataradosos. Tengo un tratamiento que, que tiene ya dos no, años Vamos subiendo, ¿no? ¡A la Vamos ¡A ¡A niño, que sí, no se caiga Luis ¡Ayúdalo! ¡Adiós, Estamos muy felices hoy. Claro que sí. Se pide mi hermano hoy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 A todos, a todos. ¡Ay, qué río, qué bonita! ¡Ay, Ay qué bonita! ¡Ay, qué bonita. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! qué ¡Ay, qué ¡Ay, qué Ven, chacho, dejadme verla run away ¡Ay, ya que no ya ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, la ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, ya ¡Ay, Danger ¡Dangelau! danger ¡Hola, mamá! love. ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola,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 Ha mucha gente, no, no se esperaba tanta gente tampoco. Pero bueno, la cosa es que estamos a gusto y estamos aquí para que Dios quiera. Nos apañamos como sea. a mi a que Si sienten la ley Ningún hombre ha nacido con respeto. ¡Por favor! ¡Niños! ¡Está sí, luto, luto! ¡Está el luto! La familia. Mis padre son gitanos, toda mi familia soy gitano y yo soy gitano La vida. ¡Ahí viene mi bucina! La pureza. ¡Que Dios lo bendiga y que Dios reine su vida! la forma de ligar entre los gitanos más o menos eh, pues yo que sé cuando se gustan o se miran y empiezan a ir el primer contacto o es sea, el ronío no decía mira ¿Sí? no tuviste par me <risa> bien. Bien. pongo hoy mira este o este es que esté es más alto pero el apuñal me pone zapato no esa mi amiga no decía los domingos para nosotros es algo especial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 Eso. Yo voy a dejar mi mamá. Sí. Déjalo lleno habitación. Se ha eh, arrugado. escucha ¿no eh, está tu madre? Sí, está por ahí. Pues luego a ver si me lo plancha. Ah, no, pues, te lo ¿Dónde lo dejo? Te ¿Tú qué te vas a poner? Lo mismo, un traje también. Escúchame, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nos bañamos aquí, no? ¿Nos, nos aquí, vamos, y luego ya, sí. Si no, ya. Si nos da tiempo de ir al culto vamos, si no, pues nada. Vale. La ¿tú? conocemos ya del Twenty, del ¿sabes?